Hola, en este video veremos cómo brindar un intento adicional a un estudiante dentro de un cuestionario. Para ello me encuentro dentro de un curso en Ultra y tengo un cuestionario que se llama Cuestionario 1. Entonces dentro de este cuestionario voy a hacerle clic, acá está mi cuestionario y me voy a dirigir al lado derecho donde dice Entrega, en este link que es un acceso directo al libro de calificaciones. ¿no? Le voy a dar clic a Entrega. Y tengo, por ejemplo, este estudiante que ha completado su cuestionario de un solo intento, pero yo quiero solamente a este estudiante darle un intento adicional. ¿no? Para ello voy a hacer clic en los tres puntitos que están aquí al lado derecho. Seleccionamos agregar o editar excepciones. Y en la parte inferior, donde dice intentos permitidos, vamos a modificar a 2 por ejemplo. ¿no? Y le voy a dar guardar. Ya se actualizó. Y eso es todo, entonces este estudiante al momento de ingresar al cuestionario ya va a poder hacer su evaluación o su cuestionario una vez más.